Hoy vamos a conocer las formas del pretérito indefinido. Los verbos en pretérito indefinido se dividen en dos grupos. Por un lado tenemos los verbos acabados en "-ar", como "-cantar". Estos verbos forman el pretérito indefinido añadiendo a la raíz el final "-e", "-aste", "-o", Amos, hasteis, aron. Por ejemplo, del verbo cantar, canté, cantaste, cantó, cantamos, cantasteis, cantaron. Por otro lado, tenemos los verbos en er y en ir, como por ejemplo el verbo partir. Estos verbos se forman añadiendo a la raíz el final y Iste, yo, imos, isteis, ,ieron. Como por ejemplo del verbo partir. Partí, partiste, partió, partimos, partisteis, partieron. Es importante recordar que cuando tenemos una i entre dos vocales, esta vocal i se convierte en la consonante y. Por ejemplo, el verbo caer sería caí, caíste, cayó, caímos, caísteis, cayeron. Como veis, es bien sencillo. Es más fácil incluso que el presente porque aquí todos los verbos se agrupan solo en dos categorías. Por un lado los verbos en ar y por otro lado los verbos en er y en ir vamos a ver ahora las formas irregulares es sencillo solo tenemos cuatro grupos de irregularidades el primero ya lo conocéis es el grupo de los verbos que tienen la forma e ir o bien la forma o ir tenemos varios ejemplos que ya conocéis por ejemplo los verbos pedir mentir seguir reír, repetir, preferir... Fijaos que todos estos verbos tienen la forma e-ir. Por otro lado tenemos los verbos dormir y morir. Aquí lo veis marcado, sus formas e-ir y o-ir. Bueno, pues todos estos verbos tienen los siguientes cambios. En el primer grupo, los verbos que tienen e er, ir, la e se convierte en i. Y los verbos dormir y morir, la o se convierte en u. ¿Pero cuándo? Solo en la tercera persona, singular y plural. Por ejemplo, del verbo pedir, tenemos pedí. Pediste, pedió, pedimos, pedisteis, pedieron. Eh, pero esto es si fueran verbos regulares. Recordad que el verbo pedir es e, ir. Con lo cual la forma correcta será Pedí, pediste, pidió, pedimos, pedisteis, pidieron. Sucede exactamente lo mismo con el verbo dormir. El verbo dormir si fuera regular sería Dormí, dormiste, dormió dormimos dormisteis dormieron pero como es un verbo o ir la forma correcta de este verbo será dormí dormiste durmió dormimos dormisteis durmieron recordad que estos verbos tienen este tipo de cambio en muchos tiempos por ejemplo en presente en gerundio y veréis en el futuro otros tiempos que también afectan a estos verbos. Vamos a ver a continuación unos cuantos verbos que no son realmente irregulares, sino que para poder pronunciarlos de manera normal, especialmente su primera persona, en algunos casos hay que cambiar la escritura. Por ejemplo, los verbos que terminan en CAR deben cambiar en la primera persona y escribirlos con Q -u. esto es para poder mantener la pronunciación por ejemplo el verbo tocar será toqué, tocaste, tocó, tocamos, tocasteis, tocaron ¿lo veis? hemos tenido que cambiar la, la escritura de la primera persona para poder mantener la pronunciación otros cambios similares son Gar, que debemos escribirlo en la primera persona con una u, como jugar, jugué, jugaste, jugó, jugamos, jugasteis, jugaron. O los acabados en zar, puesto que como no podemos escribir ze tenemos que escribir ce. Por ejemplo el verbo rozar, rocé, rozaste, rozó. Rozamos, rozasteis, rozaron. Bien, esta irregularidad solo es para la escritura. Vamos ahora al tercer grupo de irregularidades. Eh, existen unos pocos verbos, y los, son verbos muy conocidos, que tienen una raíz especial y un final de verbo también especial para ellos. Estos verbos los vais a reconocer enseguida, son venir, hacer, poner, querer, haber, saber, poder, estar, caber, decir, traer y todos los verbos acabados en ducir", como conducir, traducir, producir, etc. Bien, estos verbos tienen una raíz especial que es la siguiente. De venir vin, de hacer id, de poner pus, de querer quis, de haber ub, de saber sup, de poder pud, de estar stub, de caber cup, de decir dig, de traer traj, y los verbos acabados en ducir, dug", por ejemplo de conducir, conduj. Pues a esta raíz especial se le añade una terminación también especial, que es la que tenemos aquí. E, o, imos, isteis, eron. En algunos casos, como los tres verbos que tienen J, decir, traer y ducir, la tercera persona del plural es eron, sin i. Vamos a verlo con un ejemplo. El verbo querer. Fijaos que el verbo querer tiene una raíz particular que es quis. Y a esta raíz particular le tendremos que añadir el final especial de estos verbos. ¿Y cómo será el pretérito indefinido del verbo querer? Quise, quisiste, quiso, quisimos, quisisteis, quisieron. Fijaos que la tercera persona de singular acaba en o, pero no tiene acento, como si sí tienen acento los pretéritos indefinidos normales o regulares. Bueno, y terminamos con la, el último grupo de irregularidades que son los verbos totalmente irregulares. Aquellos que tendréis que aprender de memoria. No os asustéis porque vais a ver que son los cuatro verbos más frecuentes en español. ¿Cómo son el verbo ser? Fui, fuiste, fue, fuimos, fuisteis, fueron. El verbo ir... Que es tiene una cosa especial y es que es exactamente igual al verbo ser fui fuiste fue fuimos fuisteis fueron y los otros dos verbos totalmente irregulares son dar di diste dio dimos disteis dieron y el verbo ver Vi, viste, vio, vimos, visteis, vieron. Pues esto es todo. Estas son las formas regulares e irregulares del pretérito indefinido.